Ahí. Listo, muchas gracias Este, hay, Nos pueden dar un segundito Bueno, mientras les voy explicando un poquito la dinámica Muchas gracias por acompañarnos este, en Forgiven y Exoran eh, Tú en Forgiven ya tenías más o menos la dinámica Pero bueno, les explico, es una pregunta por medio y por turnos. Entonces este, vamos a empezar obviamente por el turno Algunos van a hacer sus preguntas en inglés o en español considerando la comprensión de, de okay. este ¿Ya estamos listos? ¿Jona? Para iniciar. ¿No iba yo? <ríe> ya estoy. Sí, sí, sí, es que me pedí un segundito. Okay. Bueno, ya vamos a darle inicio, este ah, no, no. yo aparte les voy a hacer otras preguntas porque medios no pudieron asistir ahorita, entonces para que también... Este, tanto. Hola, hola. ¿Listo? ¿Listo? Perdón, pero okay. que se me había desconfigurado el, el, el micrófono. Bueno, ya vamos a, a iniciar. ¿Sale, ¿Sona? Este, Empezamos contigo, Jazz, porfa. Uh, buenos días, uh, yo soy Jazz de Son of Cayes. La pregunta es, yo creo, para cualquiera de los dos: ¿cómo, ¿Cómo ha sido la comunicación con el nuevo roster? O sea, ¿cómo es todo? O sea, el hecho de que son todos nuevos, la cuestión del idioma, cómo lo han manejado. Well, yeah, I yeah, understood. Well, since we have people speaking Spanish, English and uh, Korean, it's not easy. We are still uh, working on it. But uh, we have good science already. You know, people are getting accustomed with each other and uh a uh, Muchas gracias. Perfecto, ahora seguimos contigo, Jonah. Hola, ¿qué tal? Acá Jona de Prensalol, mi pregunta para Unforgiven. Eh, Anfo, tú eres de los jugadores, o sea, de, de hecho, eres el único jugador que queda del EXTEN 2020. Quería saber qué te motivó a quedarte en la escuadra para este año. ¿Y qué cambios has visto dentro de la organización eh, en esta época de pre-season antes de la, del inicio de la LLA? Okay. Más que nada lo que me motivó a quedarme en, esto, en esta organización fueron... O sea, tuve muchas charlas con el dueño, me gustó lo que estaban planeando, me gustaron las nuevas incorporaciones al roster, así que... Este no, nunca fue un lugar que me disgustó, sino que... No sé, tuvimos problemas con coches y staff y esas cosas que ya pasaron, pero en sí la organización nunca me gustó, entonces no tenía problema volver a quedarme acá. ¿Y la segunda pregunta cuál era? ¿Sobre qué cosas nuevas o qué cambios has visto eh, con la llegada de Bismarck, con la llegada de la, de la gente nueva, incluso con extra para el inicio de la competencia? Que más que nada, más profesionalismo, creo que antes nos faltaba mucho eso, más interacción con los fans que tampoco teníamos, antes era un Nextend totalmente fantasma, sino que no tiene interacción con la gente, no tiene interacción con casi nadie, sino que ahora más que nada con la llegada de Bismarck, creo que se centró más en los fans, más como en expandir las redes, así que cosas buenas después de la llegada de, de todos. Dale, bueno, muchas gracias, Frue. Gracias a todos. Okay, seguimos contigo, Pedro. Eh, Me escuchan, ¿verdad? Sí. Sí. Okay. Mm -hmm. Muchas gracias. Uh, hello, excellent. My name is hello. Pedro Cacique from Sentinel and Reset MX. Nice to meet you. Uh, mm -hmm. The question is that Extend is hard stucked in the middle of the table since the LA started in 2019. Uh, how is going to be your work method to take Extend back into the playoffs stage or the Pentagon of Death at the end of the regular split? Well, uh, one of the reasons that I came to extend was precisely this, because I look at teams that have a lot of potential that could make it uh, and even be champions, and uh, I just go there and I we work hard. I have my way of doing things, and uh, hopefully, if everything goes well, we'll be able to to be at the top, not at the bottom anymore. Okay, thank, thank you so much, and welcome to Mexico. Thank you. OK, ahora seguimos contigo, Stephanie. Hola, Unforgiven, un gusto. Te habla ah. Stephanie Torres de Paua.cl desde Chile. Y quisiera hacerte la siguiente pregunta. ¿Cuáles crees que son los factores por los cuales se diferencian de los otros equipos? Los factores que existen se diferencian de los otros equipos. ¿Esa es la pregunta? Sí. Ah, okay. eh, más que nada yo creo que ahora sería como el compañerismo. Creo que somos muy buenos amigos todos. No nos llevamos mal, pese a que hay, no sé, que tenemos un, sub, un suplente ADC y un ADC, como que, no sé, somos súper compañeros entre todos, entre los analistas también. Creo que los factores de ahora, te podría decir, son, o sea, muy buen ambiente y muy buena onda. Que siempre hubo Nextend, eso siempre lo... Lo recalco, que el Excel pasado también, era muy buen ambiente y, bueno, este también. Genial, te agradezco tu respuesta. Dale, muchas gracias. A ti. Y seguimos contigo, Carlos. Hola, buenas tardes. Soy Carlos Cantor de Mastec.mastec.hw aquí en Colombia. Y la pregunta para cualquiera de los dos, y es, ¿la pretemporada de ustedes, cuándo inició? O sea, ¿desde cuándo están todo el roster dándole a este tema? Sí. Mm, you... Tiene... Tiene.. Ah, ok, hay que ganar Ok. So, eh, estamos jugando desde el... Yo, mi llegada fue el 27 de diciembre, así que podemos estamos todos juntos jugando desde el 6 de enero más o menos. Ok. De enero, nuestra pretemporada, por así decir. Ah, bueno, listo. Muchas gracias y muchos éxitos esta temporada. Dale, ok, seguimos contigo, Miguel. ¿Y saludos, Te, le habla Miguel Méndez Digitalizados. Saludos. Salud. Ok, eh, por lo menos eh, mi pregunta va a uh, Olfongiven. Eh, mm -hmm. Tú eres el único que se mantiene de la plantilla anterior. ¿Cómo has visto la preparación de esta pretemporada comparándola con la del 2020? Y solamente mi, mi pretemporada de 2020 no fue en extension, sino fue sino que fue en Acá. Nunca tuve una pretemporada antes con Acá. Entonces, creo que estaba bien preparada. Llegamos antes, lo que yo quería siempre. Como, me gusta siempre llegar antes de no sé, de enero. Como hubiera preferido llegar unos días antes, pero no se pudo. Pero Lo venimos preparando bastante bien y creo que. Y estamos bien. Siempre llegar antes, como que te da un plus. Es como. Tienes más, más entrenamiento, puedes conseguir más screen más temprano. Entonces, siempre me gusta, sharing. ah Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Ok, y seguimos ahora contigo, Luis. Muy bien. ¿Se escucha todo bien por ahí? Sí. Muy bien. A ver, esta pregunta va para ti mejor. Uh, si bien sabíamos por ahí a finales de lo que fue la temporada de 2020 mm. ya hablamos ya como en tiempo de receso, hablando por allá de mm, diciembre hubo muchos comentarios respecto de qué organizaciones se salían de la LLA dentro de ellas estaba exten tú como de parte jugador sentías que eso era una realidad o simplemente dices, no, es puro, puro pedo como dicen y exten eh, sigue fuerte y aquí sigue <ríe> La verdad, yo ya había hablado con el dueño antes de esas cosas. Habíamos o sea, tenido una reunión y yo ya sabía que Exe no se iba a ir. Era puro o sea, puro blaga bla, lo que estaban hablando porque yo ya había hablado con el dueño y no, no iba a vender el cupo, así que eso. Perfecto. Muchas gracias. Ok, ahora yo voy a hacer las preguntas. y ahí mi voz. Voy es este, de las preguntas de los otros medios que no pudieron asistir. ¿Qué? Eh, de parte de ahora grandes, señor. Fuera de los cambios en el roster mental o anímicamente, ¿cómo describirían al Lexem que llega a competir en la apertura 2021? ¿Quién gusta eh, para volver a conectar? A menos que no pase, pues, there's changes, so you, yeah, you right. can compare it. Uh -huh. From from my part, I think we have a very good roster. I think we have a roster that has a lot of uh, potential and hopefully we'll be able to capitalize on that and get to a place where we have a lot of synergy and where we can uh, have a, be the, a real contestant in the league. Yeah. I don't know exactly <clears throat> what the difference between this roster and the, the other roster was before. Okay. Perfecto. ¿Quieres complementar con alguna Parte forgiven o ¿No? Ya. Eh, más que nada yo destacaría el profesionalismo Entre un roster y otro El otro era como más No sé, teníamos a Ren no sé, Era más Era otra cosa <risa> Más que nada la diferencia de estos dos Es mucho el profesionalismo Y como para tener un, un roster que de verdad Pueda pelear los, los primeros puestos OK, muchas gracias. Y ahora de código esports para Unforgiven. ¿Cuál es sí. tu objetivo para este 2021? ¿Cómo va a ser tu qué va a ser diferente, tu presencia en el de como en 2020? ¿Qué? Este este split tengo bastante tu para ganar todo, creo yo. Eh, creo que siento que la jungla ahora tiene un impacto más fuerte. Antes era como mucho meta de tanques, ahora más junglas carry, tipo. Si me sienta de nivel como para poder ganar este split y el otro que viene también. Ok. Y por último, de parte de los públicos, con todos los cambios, ¿cómo ven el resto de los equipos de la LLA? ¿Cuál sería el equipo a vencer en los primeros fines de semana? And, uh, what, what, what is the team uh, to beat in this one right. which is like the best team that I think yeah. in the first weeks I mean it's I think it's gonna be us right so I don't no, know no. <laughs> <laughs> uh but yeah probably it's uh, the Infinity is probably uh they, they have a really good roster uh whereas even all Knights have a really good roster hay There, there's, there's a lot of, a lot of talent and uh, a lot of good teams, and there's going to be LLA. Okay, muchas gracias. Este, bueno, aquí tenemos las preguntas que nos mandaron. No sé si gustarían ustedes añadir algo más. Mm. Por mí no. <laughs> todo bien. No tengo nada de que añadir perfecto pues esas serían entonces todas las preguntas muchas gracias por su tiempo thank you for your time you. eh, yes. y pues mucha suerte para lo que viene este este much. muchas gracias buen día, gracias muchas gracias. Muchas gracias. Buen día. Buen día. thank you so much bye buena tarde adiós buen